Bueno, vamos a continuar con el segundo ejercicio de, el tercer, perdón, ejercicio de selectividad. En este ejercicio nos dan una matriz y nos piden en el primer apartado A para qué valores de M los tres vectores fila son linealmente independientes. Y aquí apunta un poco de teoría que dice que los tres vectores son linealmente independientes si la matriz que forman ellos es distinta de cero. Eh, la de determinante, perdón. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el determinante. Vamos a igualar a 0 y vamos a ver para qué valores es 0. Por lo tanto, para qué valores no serían linealmente independientes. Vamos a ver. Colocamos determinantes: determinante. 1, 0, menos 1, 0, m más 1, 0, 1, 1, m, menos 1. Muy bien. Recuerda un poco cómo se hace los determinantes. Regla de Sarro. Primero, primera diagonal, un triángulo y otro triángulo. Un menos, para que sea más sencillo Diagonal, un triángulo Y otro triángulo Vamos a ello Colocamos el primer paréntesis Y decimos Primera diagonal M más 1 Por M menos 1 Vemos que el siguiente triángulo es 0 Y que el otro es 0 O sea que lo olvidamos Un menos, para que nunca se nos olvide Diagonal Colocamos Menos 1 Por más 1 y vemos que el otro triángulo es 0 y el otro triángulo es 0, por lo tanto aquí lo tenemos. ¿Qué hacemos? Vemos esto que es diferencia de cuadrado y esto es menos n menos 1. Seguimos me desarrollando eh, suma de diferencias: cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y lo siguiente, menos, menos m, más n, menos, menos 1, más 1. Continuamos por aquí, nos quedaría m cuadrado, menos 1 más 1, se va, más m. Y ahora esto lo igualamos a 0. Por lo tanto, igualado a 0, una ecuación de segundo grado incompleta se resolvía sacando factor común. Igualamos o esto como esto es igual a cero, o esto tiene que ser cero, o esto tiene que ser cero. Por lo tanto, o M cero, o M más uno es cero. Por lo tanto, M igual a menos uno. Por lo tanto, tenemos que para estos dos valores, los vectores no son no son linealmente independientes, porque su determinante es cero. Lo vamos a voy a borrar un poco y vamos a pasar al siguiente apartado. Bueno, estamos con el segundo apartado. El segundo apartado nos dice que estudiamos el rango de m según los valores de la incógnita de m. Chica. Entonces estudiaremos cuál es el rango para cuando m vale 0, cuando m vale menos 1 y cuando m vale distinto de 0 y menos 1. ¿Vale? Entonces lo primero es ¿Qué rango? Primero, ¿qué rango? El rango es el, el orden del menor determinante cuadrado distinto de 0. Vamos a verlo ahora aplicado. Vamos a pensar un poco. Sabemos primero que cuando m es distinto de 0 y distinto de menos 1, el rango de m es 3. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el determinante de m de 3 por 3 va a ser distinto de 0, por lo tanto, por la definición de rango, distinto el eh, determinante y distinto de 0, el rango es 3. ¿Vale? Ya sabemos que cuando m distinto de 0 distinto de menos 1, el rango de la matriz es 3, ¿vale? A eso ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a ver cuando M 0 y cuando M menos 1, ¿vale? Cuando M 0, vale, M 0, sustituimos la matriz M, 0, voy a hacer en un momento de la matriz M, quedaría 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0 1, y ahí buscamos un determinante. Ya sabemos que el rango no es 3. Porque cuando la m varía 0, el determinante de 3 por 3 es igual a 0. Por lo tanto, buscamos un determinante cuadrado menor de 3 por 3, de 2 por 2. Buscamos uno aquí, por ejemplo, este. Pues ¡Vamos! Buscamos, a ver, 0 menos 1, 1, 0. Multiplicamos 0, para menos, menos 1, más 1 distinto de 0, por lo tanto concluimos que el ángulo de m es 2. Muy bien, ahora cuando m vale menos 1. Ya un poco y, y lo vemos mejor. Bueno, aquí estamos, m menos 1, ya he sustitu sustituido m para que sea más rápido y bueno, sí. ver, procedemos igual. Buscamos 1 de 2 por 2. Parece que no hay ninguno. Vemos. Si nos fijamos un poco, que esta línea es todo cero. en principio el rango no va a ser 3, aunque ya lo sabíamos, pero bueno, ya sabemos que el rango no es 3 y parece que esta fila no es combinación lineal de otras, ¿no? no es proporcional, por lo tanto parece que es 2. Buscamos y vemos aquí un determinante que podría serlo, ¿vale? Hacemos 1 y de cero y ya lo tenemos. El rango es 2. Por tanto sabemos que cuando es 0 y es menos 1, el rango es 2. Y cuando es distinto, de 0 y menos 1, el rango es 3. Muy sencillo, nos da un punto en el examen, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente apartado. Y por último, el tercer apartado. En este apartado nos piden calcular la inversa de M, ¿vale? Recordamos lo que es la inversa de M. La inversa de M, se escribe M-1, era el adjunto de la traspuesta partido... ¿Vale? Si nos fijamos y si pensamos un Bien. poco Vemos que las matrices no tienen inversa Cuando el determinante de la matriz es cero Es lógico, nos piden que para m igual a 1 Que es el valor para cuando el determinante no era cero Por lo tanto tiene inversa, ¿no? Entonces vamos a tener que ir a calcularlo Vale, primero vamos a calcular lo más sencillo Que es el determinante del de, valor de m, ¿vale? Como ya tenemos la forma esta pues simplemente sustituimos para m igual a 1, ¿vale? Aquí cogemos, decimos 1 al cuadrado más 1, 2, ¿vale? Ya sabemos que el determinante es 2. Por lo tanto, habrá que multiplicar esta matriz por un medio. Ahora, vamos a ir por partes. Calculamos primero el, el m, m transpuesta. Perdón, primero m para cuando m vale 1 que sería 1, 0, menos 1, 0, 2, 0, 1, 1, 0, ¿vale? Hacemos la otra apuesta, 1, 0, menos 1, la otra apuesta era simplemente la fila, la ponemos en columna, ¿vale? 0, 2, 0 y 1, 1, 0. ¿Vale? Y pasamos al adjunto de esta matriz Calculamos el adjunto De metros puesta, ¿vale? ¿Cómo eran los adjuntos? Por ejemplo Primero tenemos que tener en consideración el signo, ¿vale? Cada posición tiene un signo, ¿vale? Va de esta forma Más, menos, más Menos, más Menos, más Esto es un poco como el rey en el ajedrez, ¿vale? Siempre que mueve uno Va cambiando el signo Más, menos, va cambiando, ¿vale? Entonces Tenemos en cuenta los signos y vemos por ejemplo, el adjunto de esta posición sería quitamos esta fila, quitamos esta columna y tenemos este determinante. Pues sería el determinante, ¿vale? Entonces, vamos por partes. Posición, un más. Siempre empezamos por más aquí, ¿vale? Más. Quitamos fila, quitamos columna y hacemos este determinante. 0, 0, pues nada. Cero. Más cero no, porque en este momento no nos interesa. Más, menos. ¿Vale? Tenemos en cuenta el menos. Lo mismo. Fila, quitamos columna y vemos que, tirando fila y quitando columna, ¿vale? 0 por 0, 0, menos 1, menos, menos 1, más 1. Pero más 1, menos 1, 1. Esto es un poco curioso pero conforme lo vamos haciendo más veces, ¿vale? La damos un punto Siguiente posición. Más, menos, más. ¿Vale? Aquí esto es lo fácil. Quitamos fila, quitamos columna. 0, menos 2, menos, menos 2, más 2. Como tenemos el 2, el más, nada, se nos queda el más dos, ¿vale? Vamos a un signo para no ir guarreando, ¿vale? Y hago el empuño más rápido, por lo que yo sé. Esta posición, más menos, ¿vale? Quitamos fila, quitamos columna, menos. Quitamos fila, quitamos columna, 0, 0, nada, 0. Esto es muy fácil, ¿vale? Más menos, más, ¿vale? Quitamos fila, quitamos columna. 0, menos 1. Menos menos 1, más 1. Como tenemos un más, pues nada, 1, ¿vale? Nada, siguiente posición. Más menos, más menos, menos. ¿Vale? Quitamos fila, quitamos columna, cero, cero, o pues nada, 0, ¿vale? Siguiente columna, eh, siguiente posición, más, menos, más, más, ¿vale? Quitamos fila, quitamos columna, cero, dos, menos 2. como es un más, se nos queda menos 2, ¿vale? Siguiente posición, más, menos, más, menos, menos, ahí, quitamos fila, quitamos columna, 1 eh, y esto es cero, ¿vale? 1, pues menos 1. Siguiente posición. Más, menos, más, menos, más. Un más aquí. Quitamos fila, quitamos columna. 2, con el más, se queda un 2, ¿vale? Y nada, esta sería la matriz. ¿Qué nos falta? Multiplicarla por 1 partido de la determinante. Por lo tanto, m-1 menos sería un medio de 0-1, menos 2. 0, 1, 0, menos 2. Menos 1. Bueno. Ya está. Este sería el resultado.